Jalan, como jalan. Ahí está atrás del cabello. No, Ahorita vengo, a ver. Si sí, ahorita vengo. Me estoy comiendo el cabello. Tu primero que sí. no. Cabello, que me duermo ¿no? siento que no es nada me siento enfermo mientras caigo de la cama y hoy sigue ya cuando criaturas tú? No tú <risa> okay. no, es que me da risa Ay, uh, uh. hey este es criaturas y ya estoy con Yare y pingo acaba de llegar bueno llegaron ayer anoche y ya se estaba empezando un, una pista y ya ahorita vamos a empezar a grabar y pues ahorita van a empezar a ver las escenas. After Fire, pues nada, que lo disfruten. ¡Angelito! acá hay uno. Ay, acá hay uno abajo conmigo. Mira, sí. mira, mira, mira, mira. Sí. No te pasa nada. No, no, no, me ese. Ah, sí, sí. Ahí vas a empezar. Cago, perdón. Ah, no, pero sabes qué pasó. ¿Qué pasó? Tiene que ser enferma porque mientras caigo de la cama. Ya. Ya. Siento que me duermo pero que no sea sé nada. Me siento enferma mientras caigo de sí. la cama. Eh. Ella. Eh. Hey, siento mientras que me de enfermo de Estoy <tose> no, enferma. Me siento, sí, no, no sabe. Ah, me me siento, siento enferma mientras. Me, bien. Bien. me, no, me no, Vamos a hacer una, una vez más y luego ya la grabamos. Es que me va a salir más. Dos. Te va a salir bien. Piensa que te va a, a, a salir bien. Pero no te va a salir bien. Espero no sea nada. Me siento enferma mientras caigo de la. Ya, La carota y el <risa> No sé qué decir. Eh, no, me, me siento bien asado. Bien, ¿sí? Me siento que me duermo. Me siento enferma mientras caigo de la cama. Bien, ¿no? ¡Ayuda! Siento que ¿Sí? me duermo, ¿Sí? pero no se sé alaba. Me siento enferma mientras caigo de la cama. ¡Cumbia! Y... ¿No te.? ¿Sí te queda bien? Sí, sí, sí. sí. Perdón, no, ¡Hace ¿sí mucho calor! Sí, bueno, Oye, señor, estamos grabando, no la no tengo de la. Yo pensé que estabas grabando ahí. Siento que me duermo, espero no sea nada. ¡Me siento <risa> <risa> ¡Ah! ¡Está grabando! No, claro, grabando! ¡Está grabando! <risa> No, le... perdón. No me está practicando, no Se sí, me acuerdo me siento enferma mientras caigo del agua. Caigo una cagada. Sí. Bien atorada. Es que si tuviera el sí. otro, obviamente se no, se inglesa, sí que sería es que risas churrisas Ah. No, pero eso sí es para que te escuches, para que escuches tu voz porque feo que calor aquí, güey Yo pensé que ibas a decir que feo cantas. No, hombre. Estás es <risa> <risa> Ya no estamos jugando Ya ponte a grabar bien Deja la a ver que estás haciendo. <risa> Siento que miedo, <risa> Es el reto de la chela El reto de la <risa> chela no la reír, pinten. Uno, dos. Siento no, que me duermo, espero no sea nada. Me siento enferma mientras caigo de la cama. A ver. Ahí va, Qué extraño, tú. A ver, tú. No se sé yo, ¿a qué no? No se dio el... A otra vez, haz un poquito más para atrás. Mientras caigo en la cama, mientras caigo de la cama. Caigo de la cama, ahí dice. Y tú dijiste mientras caigo en la cama. lo mejor en la cama, mejor. Una, dos, tres. a otra vez, a otra vez, <tose> Te equivocaste. No. ¿Por qué en arriba El de ¿Cuál vas a decir? ¿El de arriba o el de abajo? <tose> el de arriba. Pues el no, no, nada la vez, no, no, Dije de la cama otra vez ¿Dijiste qué? De la cama ¿Y cómo es? De la cama <risa> estaba viendo? Me siento en... <risa> me siento Yare, mira Yare ya Tengo vi. nueva arena sí. Soy más probable sí. Sí. <risa> Siento que me duermo Espero no sea nada Siento que me duermo, Pero no sea sé nada. Me siento enferma mientras <risa> no me... ¡Ya! Ya es. Es que No me la pico. <risa> no, no me la pico. <risa> la pico? Ah. Una, dos. ¿Cómo estás? Me atraso, sonreí.